desde tempranas horas de la mañana un gran número de personas pertenecientes a lo más de 20 beneficiados con la tarjeta de solidaridad en la provincia de duarte han iniciado a validar este subsidio del estado el director de la entidad en esta ciudad cornelio hernández explica en qué consiste el proceso estamos autentificando los datos de la familia con relación al uso que sea la persona que la recibió la que la tenga si le ha nacido algún miembro de la familia que no esté incorporado a la ficha de composición familiar incorporarlo también, estamos trabajando en esa parte si ha habido fallecido, que la familia venga con su acta de defunción y actualice sus datos acá esta gente que se han ido para Estados Unidos, para Puerto Rico, para Europa o para donde sea o que se han trasladado acá mismo, por ejemplo, de San Francisco para la capital o para algún otro pueblo, tienen que aparecer, porque qué se da, que hay mucha gente, beneficiario, que su tarjeta se la han dejado a un hermano, a un amigo, al papá, a la mamá, a un tío, que yo y están en Estados Unidos y, y en otros puntos, eso es algo irregular. El funcionario dijo que en diferentes puntos de la provincia de Duarte se estará llevando a cabo el proceso hasta el 25 del mes en curso. Aclaró que esto no implica que los montos recibidos serán aumentados. De acuerdo con las declaraciones de Cornelio Hernández, las personas que no validen su tarjeta de solidaridad en un tiempo prudente, las mismas serán suspendidas por completo. En Cámara, Sanaudi Hidalgo para NTN, Giovanni Cordero.